Le damos la bienvenida al ministro de Economía, José Luis Parada. Ministro, buenas noches. Bienvenido a Parte y Contraparte. Adriana, un saludo cordial a toda la audiencia. Ministro, desde mañana se comienza a pagar el bono universal. ¿Cuál, cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál es la característica de este pago? Bueno, eh, como ustedes han podido ver... Nosotros, como gobierno, hemos ido acompañando todo este problema que ha tenido el, la pandemia del coronavirus. Primero se atendió al bono familia con solamente la parte de primaria y conforme fuimos profundizando las medidas, sobre todo de, de emergencia sanitaria, fuimos también incorporando nuevos beneficios. Ahí incorporamos primero los grupos más vulnerables, como fueron eh, los, las personas adultas mayores, que fueron las primeras en ser atendidas con el tema de la canasta familiar. Lo mismo que posteriormente, a partir del 27 de abril, se pagó el, a Juana Zurduy, el bono Juana Zurduy, a las beneficiarias del bono Juana Zurduy y también... Se empezó a pagar el tema de los discapacitados, graves, muy graves y que esa era la categoría que tenían antes en los pagos de los bonos. Aquí incorporamos también la moderada y básicamente lo que es el bono familia que tenía como beneficiarios a estudiantes aproximadamente 3 millones de todas las escuelas, colegios a nivel nacional. No, no se dejó ya la secundaria son más o menos millones doscientos mil lo que nos permite también tener a los beneficiarios que cobran ya sea el padre, la madre o un apoderado que hacían la cobranza y faltaba un porcentaje bastante fuerte de la población que no recibía ningún beneficio y este es el bono universal que va a atender a aquellas personas que sí pueden estar dentro de la informalidad, de la formalidad, o que en este momento no tengan algún, algún ingreso y que no hayan co cobrado también un, un bono anterior de los que estamos nombrando. Por lo tanto, con esto estaríamos llegando aproximadamente a casi 8 millones y medio de personas beneficiadas con el tema de los bonos. Y el Bono Universal que tiene una característica especial y algunos requisitos que hay que cumplir es lo que queda de aquellos que no tienen ningún beneficio de los otros bonos o de alguna renta. Bueno, ministro, eh, se dice que va a ser por edades. Mañana qué o esta semana, ¿en qué rango de edades van a poder cobrar? Mañana... <coughs> empezamos el pago y vamos con los beneficiarios entre 50 y 60 años. Entonces, estos pueden cobrar en la, en la primera semana que es desde el martes 5 de mayo y la segunda semana también vamos, vamos a trabajar y podemos pagar a los beneficiarios de lo que son de 40 a 49 años. Pero si alguno de 50 a 60 años no cobró, puede perfectamente acoplarse al nuevo grupo y cobrar. Lo que hemos querido con esta primera postergación que se hizo de, de tres días era no aglomerar a los beneficiarios, porque en esta semana, que es la complicada, hemos empezado a pagar eh, hoy lunes el tema de los sueldos y salarios del sector público. Entonces, vamos a tener ...una acumulación bastante grande que se da este bono... ...más los bonos que vienen de atrás, como el bono familia... ...que también se están pagando y también la, la canasta familiar. Entonces, estos cuatro días seguramente vamos a tener aglomeración... ...por eso les pedimos, por favor, que tengan paciencia... ...no se desesperen, el bono tiene una vigencia de 90 días... Por lo tanto, pueden cobrar. Y la otra semana, ahora estamos atendiendo con el sistema financiero, creo que eficientemente, porque hemos hecho en el lapso del 3 de abril, ahora al 4 de mayo, 3.616.369 pagos. Quiere decir que hemos pagado en el sistema financiero a beneficiarios de la renta dignidad, canasta familiar o bono familia, aproximadamente 250 mil pagos. Por lo tanto, aquí hay que tener un poco de paciencia, porque estos cuatro días seguramente con un horario restringido de 7 a 12, lógicamente puede haber una aglomeración de personas, pero a partir del lunes 11, los bancos comenzarán a trabajar Aproxima, eh, desde las 7 de la mañana hasta las horas 15, las 8 horas. Por lo tanto, a partir de la otra semana, que también va a acumular los anteriores bonos, más lo de esta semana, se van a ir pudiendo cubrir totalmente los pagos correspondientes. Ministro, ¿hasta cuándo se calcula que se podría terminar de pagar ya todos los bonos? Eh, hemos hecho una simulación de todo lo que son los pagos, mucho depende de la afluencia de las personas a cobrar sus respectivos bonos en los distintos eh, estamentos de la sociedad boliviana. Y esperamos nosotros que hasta aproximadamente el 20 de junio estaríamos totalmente pagados si es que hay la afluencia de las personas. Porque muchas veces sucede, como en la renta dignidad, por ejemplo, que acumulan uno, dos, tres, eh, hasta diez meses, pero la renta dignidad sí tiene una duración de doce meses que puede cobrar. Por lo tanto, los bonos tienen 90 días y creo que máximo estaríamos terminando eh, a finales de junio. Perfecto. Ministro, tenemos una pregunta WhatsApp. Vamos a esta pregunta, por favor, de la gente. 720-34-234. Buenas noches, mi nombre es María. Hola María, buenas noches. Quisiera hacer una consulta al ministro de Economía. El año pasado trabajé como funcionaria pública. Fue el único año que aporté, ya que mi sueldo ya venía con el descuento del aporte de este año. Ya trabajo de forma independiente, donde ya no aporto. Quisiera saber si soy beneficiaria del bono universal. Muchas gracias. Ministro, ¿qué le decimos a María? Sí, es beneficiaria del bono universal. Bueno. Porque, a ver... Los requisitos para recibir el bono son, primero, ser boliviano de nacimiento, cédula de identidad original, pero también para evitarnos los problemas, porque hay muchos que han perdido su cédula o que no la tienen en este momento, pueden utilizar o el pasaporte o también la libreta de servicio militar, como es el caso, por ejemplo, de los conscriptos que están en este momento de 18 años, años que están cumpliendo su servicio militar, so, se benefician también de este, de este pago. O una licencia de conducir, eso automáticamente vamos a cruzar con el CEGIP y se puede verificar si el carnet de identidad coincide con el nombre del pasaporte o de la libreta o también de la licencia de conducir. Por lo tanto, para facilitar todo este trabajo, es que hemos hecho también este cruce con lo que es el tema del CEGIP. Y la otra es que también para evitar las avivadas de alguna gente, se va a cruzar el pago del bono universal con el CEGIP, con lo cual sale una foto y el tema del pago. Así que ahí se pueden también estar encontrando el tema de carnés duplicados. Así que si alguien tiene carnet duplicados, lógicamente va a saltar inmediatamente y eso sí, va a, haber, va a haber penalidades cuando se quiera proceder con una cobranza que no está dentro del marco legal y dentro de los requisitos que se que se han establecido. Por lo tanto, a partir de aquí, lo que vamos a hacer también es que conforme vamos avanzando en las semanas, vamos a ir elaborando la base de datos de todos los bonos con lo cual la vamos a poder tener. Una vez finalizados los pagos, una base de datos de aproximadamente 8 millones y medio de personas o hasta un poco más. Bueno, tenemos otra pregunta WhatsApp, 720-34-234, vamos a la pregunta. Buenas noches, tengo una pequeña librería y tengo NIT, pero desde que comenzó la cuarentena no estoy atendiendo. No puedo acceder a los préstamos porque no pago sueldo, porque atiendo sola. ¿Me corresponde el bono universal? Muchas gracias por su respuesta. Dios los bendiga. Amén. ¿Qué les decimos, ministro? Al no tener un ingreso en este momento, sí es beneficiaria de lo que corresponde al bono universal. Porque justamente este, este método, este sistema que tenemos de, de, de transparencia de pagos, transparencia con bonos y con esta transferencia de bonos, es justamente para aquellas personas que han estado sufriendo todo lo que estamos sufriendo en todo el mundo, que es el tema de la pandemia y el coronavirus y la reducción de la actividad económica. Entonces, ella sí puede cobrar este bono. Bueno, estos datos sin duda son importantes. Ministro, para que la gente le quede claro, ¿con qué documentos podrán ir a cobrar mañana los que tienen entre 50 y 60 años el bono universal y que les toca la salida el día de mañana, por favor? Igual. Es una cédula de identidad original, puede ser si la ha perdido o no la tiene, el pasaporte, la libreta de servicio militar o la licencia de conducir. Son cuatro documentos que perfectamente pueden ser utilizados para cobrar a partir de mañana a las personas de 50 a 60 y a partir también de los siguientes días, que si no puede ir mañana, puede ir cualquiera de los otros días, este primer grupo de 50 a 60 años. Tenemos otra pregunta de WhatsApp. La gente está participando. Buenas noches. ¿Puedo recoger el bono universal? Trabajaba de taxista, tengo un hijo que está en secundaria y soy apoderado. Su mamá no es nacionalizada boliviana, es de Argentina. Gracias. ¿Qué le decimos, ministro? Si él cobró por el hijo, no puede cobrar el bono universal. Ya tiene el beneficio por el bono familia. Bueno, tenemos una pregunta por Facebook. Dice Elvira Díaz Avendaño. Buenas noches, yo cobré el bono de mi niña de escuela. ¿Ahora puedo cobrar el bono universal o no, ministro? No puede cobrar, porque ya cobró el bono de su niña. Bueno, es bueno reiterarle a la ciudadanía. Ministro, lo que todos se preguntan. Al flexibilizarse por departamentos y municipios el tema de la cuarentena, eh, ¿será que se empieza a reactivar y el tema económico en Bolivia? El drama, el drama que hay en el, a nivel mundial es que ni, nadie estaba preparado para, sal, para salir o obtener el coronavirus. Lo que estamos haciendo acá es buscar una gradualidad en la salida de lo que es hasta la normalización de la economía. Creemos nosotros que es un trabajo bastante difícil. Cada país está de acuerdo a sus características económicas, sociales, eh, está comenzando a tomar medidas, algunos con éxito, otros eh, eh, no teniendo, teniendo problemas todavía. Por ejemplo, un país exitoso es el de Suecia, que nunca dejó de operar eh, en el tema económico, el sistema económico siguió funcionando, no se utilizaron barbillos, hubieron sí efectivamente 2.400 muertos y aproximadamente 24.000 eh, contagiados. Pero, por ejemplo, España, que ha tomado todas las medidas, lo mismo que Francia, los muertos bordean de 20.000 a 25.000. Entonces, cada país tiene que ver en qué punto justo medio maneja, con la prioridad primero de que a ningún boliviano, Dios quiera, que siga perdiendo la vida por el coronavirus. Entonces, dar las condiciones y lo que estamos haciendo ahora es de acuerdo. De acuerdo al potencial productivo, los sectores que se pueden dar en la generación, por ejemplo, de divisas como ser el tema minero, el tema hidrocarburos, estaríamos nosotros aperturándolos, pero dependiendo de los informes que recibiremos hasta el día jueves 7 del Ministerio de Salud, departamento por departamento y municipio por municipio. Ministro, bueno, la gente no quiere dejarlo ir, vamos a otra pregunta, por favor. Buenas noches, mi abuelita de 66 años no recibe la renta de dignidad por tener problemas en sus papeles. Fue vetada, ella vive sola y no recibió ningún bono ni renta. ¿Puede cobrar el bono universal? Un saludo desde Sudáñez, Chuquisaca. Dios los bendiga. Un abrazo hasta Sudáñez. Un saludo hasta Sudáñez. La señora, si no tiene el beneficio de la renta, eh, sí puede cobrar el bono universal si cuenta con alguno de los requisitos de los documentos que se tiene. Ministro, eh, ¿qué va a pasar con los privados de libertad? ¿Tienen derecho a los bonos? Eso preguntan. Bueno, eh, ahí yo creo que no hay ninguna restricción. Entonces, eh, si el, ellos en este momento no tienen eh, ninguna ningún ingreso por lógicamente estar en la cárcel, se considera que pueden cobrar el bono universal. Perfecto. Ministro, Diego Aoyos ¿quiere, quiere hacerle una pregunta. Vamos, Diego. Ministro, qué gusto. Un saludo muy especial. Eh, es una pregunta única, pero sí vale la pena tenerla en cuenta para que vislumbremos el futuro. Si Janine, la presidenta, gana la, presidenta, la presidencia, ¿qué economía quisiera usted recibir? Es decir, ¿qué economía... ¿Podría heredar el siguiente gobierno y qué medidas habría que tomar para los siguientes años? Me parece me parece que es la pregunta que nos hacemos todos los bolivianos. ¿Qué queremos heredar y hacia dónde podríamos ir? A ver, Diego, yo le agradezco la, la pregunta. Desde que asumió la presidente Yanine Áñez, la única instrucción que se tiene en el área económica es buscar y mantener la estabilidad que se tiene en este momento e ir mostrando y dando las condiciones para que el nuevo gobierno tenga por lo menos no un déficit tan alto, las reservas internacionales que estén en niveles aceptables de acuerdo a todo lo que eh, son los cánones internacionales a pesar del problema que tenemos del coronavirus se está trabajando en todo lo que es el ordenamiento de la economía son distintos pasos que se han ido dando y creemos nosotros que lo que sale de aquí en adelante no solo en Bolivia, sino a nivel latinoamericano y de todo el mundo, después del coronavirus hay una nueva economía que hay que comenzarla a planificar ya desde este momento, porque es una incertidumbre a nivel mundial. Usted está viendo, por ejemplo, Estados Unidos, quien iba a pensar que en este momento tenga 30 millones de desocupados. Entonces, ¿qué tipo de medidas tiene que tomar Estados Unidos? Lo mismo está pasando en Europa. Entonces, lo que queremos acá es dar las condiciones de estabilidad y sobre todo reducir un poco el gasto público y el déficit que se tenía en el despilfarro de proyectos que no tenían ninguna rentabilidad. Entonces, creemos nosotros que cuando toque al otro gobierno, lo que vamos a tener son cifras mucho mejores de la que el MAS dejó aquí en noviembre del año pasado. Gracias, ministro. Buenas noches, ministro. Mire, eh, inevitablemente estamos hablando de unas forzadas elecciones que pretende imponer la Asamblea Legislativa Plurinacional y fíjese de que en las elecciones anuladas en virtud al fraude del 2019 se gastó 270 millones de dólares. Ya por las vías correspondientes tendrá que hacerse el cobro a los responsables de aquella anulación. Y se ha presupuestado para las elecciones del 2020 210 millones de dólares, entiendo. Eh, fíjese, ministro, ¿cuánto es lo que se está destinando a los bonos? Y cuán, quiero que la gente grafique todo lo que se podría haber hecho con el gasto de aquellas elecciones anuladas. ¿Y cómo es que usted distribuye y cómo es que usted prioriza en este caso el, el, lo que se está invirtiendo en los bonos y en qué sentido conviene de que así como se está escalonando y se está difiriendo los pagos, también las elecciones sean un poco más alejado posible. Moira, el tema de fondo acá es que hay que medir perfectamente que este problema no es de los bolivianos, este problema no es de los chilenos, no es de los argentinos no es de los europeos. Este es un problema de todo el mundo. Pero cuando la gente es irracional, es discrecional en el manejo de las cosas, esas observaciones sobre lo que está sucediendo en el mundo con la pandemia del coronavirus y el impacto que puede tener todavía en la economía y en la sociedad mundial y boliviana, creo que es verla desde el punto de vista de una nueva elección como algo tal vez irresponsable. Aquí lo que habría que buscar es la manera de ir viendo lo que planteaba Diego Ayo en su pregunta. ¿Qué necesitamos para salir adelante? ¿Qué necesitamos para que otro boliviano no se muera a la vuelta de la esquina? Porque hay que dejar claramente sentado. Si hay un culpable en todo el desastre de salud, es el señor Evo Morales y el señor Arce Catacora que despilfarraron los recursos, pero de una manera discrecional y totalmente absurda. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es ordenar el presupuesto de salud para atender la pandemia y ver cómo salimos para adelante. Creo que en este momento pensar, yo creo, en elecciones en ningún país He visto que estén pensando en elecciones y aquí sí hay una propuesta que en 90 días, cuando también hay que tener claro de que fíjese usted, hay muchas personas que no tienen carnet de identidad. Ya el hecho de que cuando abre el CEGIP tener que estar eh, mostrando o haciendo cola para su carnet para poder votar, creo que las condiciones no están dadas, pero eso va más que todo al área política. Esto es una opinión estrictamente personal. Muy bien. Gracias, ministro. Bueno, ministro, muchas gracias por haber estado junto a parte y contraparte. Eh, ha sido, sin duda, aclaratoria la entrevista y en minutos nada más volveremos a dar ese listado de a quiénes les toca y por qué semanas. Ministro, que tenga una buena noche. Gracias. Hasta luego, ministro. Muy, buena, muy buenas noches. Un saludo a Moira, a Diego, Adriana, y estamos para cualquier momento, creo que estamos dando en este momento una, yo diría, un sistema de transparente de transferencia de recursos que posiblemente, y este es un dato, la próxima semana o hasta el jueves estaríamos casi en un 50% del pago de bonos en un mes y tres días. Lo que el otro gobierno también para el mismo número tardaba un año. Perfecto. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, ministro. Buenas noches, ministro.